Cuál es medio nacional? dicho. Bueno, Marino Zapete dijo que era una asociación de delincuentes y de ladrones. ¿Qué, ¿Qué usted la persigue? ¿Qué, qué persigue con, esta, con esta solicitud? Bueno, nosotros tenemos que darle como consejo una respuesta a este pueblo eh, de esa, de ese audio y el que te tenga culpa, bueno, pues, que caiga con ella. Pero nosotros no podemos permitir que se nos dañe la imagen a todos los regidores. Eh, el, con Hay otra denuncia de que al ingeniero Niño López le quitaron dos millones de pesos para aprobarle unos permisos para la operación sí. de estación. De bueno, pero que en esta investigación nosotros es amplia, no se limita. Que lo, lo demuestre y si alguien lo cogió, pues saldrá en la investigación que van a hacer. Pero Miguel Betán, en sí. las recientes declaraciones usted aseguró que Ivánot Collado no es la primera vez que ocurre este hecho, que es reincidente. ¿Qué tiene que decir? Bueno, ahora como estamos aquí ahora en la Fiscalía, cuando ya se produzca la investigación, ahí ya yo apertaré la, la prueba de que él ha sido reincidente en estos casos. En, en esto, en esto caso. Bien, continuamos desde el Palacio de Justicia. En este momento, tal y como lo han escuchado, una comisión del Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís, ha visitado ahora, va a visitar la Fiscalía de Duarte para depositar un documento. Esto a raíz del audio que circula en los medios de comunicación de un so supuesto soborno un cobro de dinero para la aprobación de un proyecto de apartamentos aquí en San Francisco de Macorís en este momento ya entran hasta el palacio de justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís el regidor Miguel Betances Evelyn y también el regidor por el partido moda Cristino Rodríguez Villa se dirigen hasta la fiscalía judicial de Duarte para depositar un documento en torno a ese escándalo que sacude al Consejo de Regidores de este municipio de San Francisco de Macorís, repito, ante el audio que circula ya a nivel nacional, donde sale una supuesta conversación entre el regidor Heriberto Ten Miranda y el...